bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado como siempre a todos ustedes y fija lo que estamos en pleno mes de agosto ya en la segunda quincena de agosto y bueno con mucho calorcito que es lo que bueno lo que todo el mundo viene buscando para ir a la playa y disfrutar de esto de este entorno donde estamos ahora es guadalmina baja aquí muy cerquita de la playa donde bueno pues eh, como cada año se da cita a estos mercadillos que nos gustan tan bonitos que son todos de diseño firmas bueno muy y exclusivo y muy bonito la verdad es que nos encanta siempre picamos alguna cosilla y bueno aquí podemos encontrar pues de todo gafas ropa sombreros eh, bisutería bueno un poquito de todo que vamos a dar un recorrido para que lo veáis de esta forma muchos de ellos tienen también sus páginas web que también ya sabéis que durante la pandemia cada vez más pues se ha hecho más la venta online y que bueno pues ha funcionado para ir sobreviviendo y ellos mismos pues así algunos nos lo explican no bueno pues la verdad es que todo un éxito como todos los años y yo espero que os porque vamos a comenzar este reportaje de esta semana ya de esta segunda quincena de agosto pues aquí con esto de entorno fresquito todo de césped con el mar a la izquierda la montaña a la derecha bueno que no se ve pero que bueno que la tenemos allí y que estamos aquí fenomenal así que vamos a comenzar con este espacio que espero que os guste porque hay mucha variedad muchas cosas y bueno todos los que vienen todos los están son de fuera Así que aprovecha para hacer turismo, para hacer sus ventas. Bueno, es que hay que plantearse la vida también así, disfrutar y trabajar porque hay que trabajar para sobrevivir así que me bueno me gusta mucho este replanteamiento es una manera también de viajar claro que sí porque ellos van por todas las ciudades por muchos lugares dentro de españa conocen las ciudades y bueno pues se eh, va manteniendo con sus cositas bueno me parece genial así que enhorabuena una vez más a todo el equipo que del primer año estábamos aquí y este equipo que le forman rocío María eugenia y rocío también galatas que son geniales así que enhorabuena y y vamos a hacer nuestro recorrido. ...bueno pues esta es la sexta edición del Popachi aquí en Marbella... ...que venimos desde el primer año que se puso aquí estamos... ...y bueno aquí tenemos a María Eugenia... ...que es, es una mujer fenomenal... ...y ellos tuvieron pues esa inventiva de hacer... no llegar cosas eh, únicas, cosas exclusivas... ...y traerla por todas las ciudades de toda España... ...y aquí también en Marbella, en Guadalmina que es donde estamos... ...así que en primer lugar enhorabuena... ...por esta trayectoria profesional que lleva ahí... ...que es increíble, las cosas tan bonitas que nos trae... ...yo no sé cómo lo hacéis... ...pero la verdad es que siempre nos y ...que tamaño ...pues nada, todo fenomenal... ...en este 2020 tan especial... Eh, ...que la verdad estamos haciendo el mismo recorrido... ...por España este año... ...y pero bueno, nos está costando un poco... ...porque efectivamente con todo el tema de la prevención... ...pues está la cosa un poco más difícil... ...pero aún así la verdad es que hemos conseguido reunir... Eh, pues diseños y emprendedores muy importantes y la verdad es que estamos muy contentas de poder estar en nuestra sexta edición en guadalmina que la verdad es que es una maravilla y aquí viene mi, mi socia rocío galatas que viene también de una entrevista en, en la televisión con lo cual estamos muy contentas porque nos están haciendo una cobertura muy importante este año la verdad es que se está haciendo un año muy especial eh, ...y diferente, sinceramente. Bueno, saludamos a Rocío a Latas, eh, ...también te damos la enhorabuena, le acabo de dar la enhorabuena a ella... ...y bueno, a las tres que formasteis en primer, primer, la primera edición... ...y que la habéis seguido año tras año... ...con esfuerzo, unos años más, otros años menos... ...pero Aquí este año estamos. yo creo que uno de los más complicadillos, ¿no, Rocío? Bueno, pero sobre todo tenemos que agradecer... Eh, ...tanto al hotel como al público... ...que nos apoya muchísimo este año... ...que hemos hecho mu mucho hincapié... ...en, bueno, en esta situación complicada... ...y que hay que apoyar la marca España... ...y hay que apoyar el comercio español... ...que todo sigue... ...con mucha precaución siempre... Pero, ...pero bueno, nos hemos atrevido y aquí estamos. Bueno, yo he seguido, siempre me manda las cosas... todo lo que hacéis en cada una de las ciudades... ...todo el año y he visto que había hecho también mercadillos online... ...que bueno, digo, no para ...es que la inventiva está en eso, en no parar, en darse creativo... ...¿no? ¿Cómo, cómo hay...? Bueno, es que hay que reinventarse creativa. todo el rato... ...y hay que sobre todo adaptarse a las situaciones... ...estaba todo el mundo en casa encerrado... Y, y bueno, y nosotros seguimos teniendo siempre pues, nuestros expositores eh, todo el rato eh, esperando pues, a eso, a, a vender. Y entonces era la única manera de, de, de, de más o menos pues, seguirles eh, las sus necesidades, ¿sabes? Y bueno, y también tuvo mucha aceptación el tema de la venta online, estuvo muy bien. La venta online ha estado genial. Lo hicimos con la Fundación Bobat. Hay algunos de los expositores que están aquí como... Eh, Hong Kong Garden, que vende esas chaquetas tan originales que, han estado también, que están en el online y hay mucho expositor que le gusta mucho el online y le va muy bien. Sí, la, verdad. la verdad es que es del futuro, bueno, ¿eh? futuro, ya todo eh, por teléfono sí, sí, sí. Y, y así hay que hacer las cosas. Bueno, pues contadme ahora las novedades que estoy deseando de saber, además de las chaquetas, que ya no me ha enseñado María Eugenia, qué más novedades encontramos este año, además, Aunque que hay los repetidores de todos los años, como sí. son nuestros amigos lo de Cactu, que ya casi no hemos hecho amigos eh, de, de esta pues firma este yo diría que como novedad aquí en el mercadillo tenemos la primera vez la Galería de Arte, que venden, que venden, pues... Vamos a acercar ahora, mira. Sí. Sí, explicamos ahora vamos. esto y nos vamos para allá. Venga, vale. Hacemos a ver, mira, directamente esto, in esto... Esto es... Venga, explícame... Lo cómo vi, la... yo, lo vi yo primero, Esos que... Son diseños es... tuyos, ¿no? Además, ¿no? no son ¿no? míos, son de una sobrina mía, de, de... Y mi hija los está comercializando. Y todos son piezas eh, que encuentra en los mercados de Berlín, que son piezas vintage, que las engarza y la verdad, con mucho gusto. Son y, y son eh. como... Muy, todas diferentes y muy especiales, vida. o sea, porque Feliciosa. todas vi vienen de otra, o sea, que han sido otra cosa. Quiero decir que son objetos como de muebles y cosas antiguas Sí, sí, y la habéis y reciclado que, para exacto, convertirlo ¿vale? en una joya. Bueno, exacto. Y entonces tienen vida. bastante gracia por eso. Uh -huh. Entonces, enhorabuena. Buena, sí. buena, buena, buena! Y también tenéis una página para venta de todas esta maravilla. No, no, es esta pues dila, Mariogenia, dila ¿Eh? para que la gente pues se llama lobillo primero. Ajá y es todo un emprendedor bueno ellas son dos chicas jóvenes y que están emprendiendo con esta marca y sobre todo empezaron efectivamente en el confinamiento porque bueno pues teníamos todos tanto tiempo libre que aquello empezaron a engarzar hasta que de repente han conseguido hacer una marca pues enhorabuena bueno vamos a recorrer vamos. el mercadillo <risa> Vamos. vamos. Bueno, ya no explicaba Rocío que había cosas novedosas, cosas nuevas, como en la galería. Aquí estamos, en la galería, este año. Sí, mira, es la galería, el área. Entonces, Elena es una de las que la lleva y nos va a explicar un poco qué tipo de, de, de obra tenéis. Sí. Bueno, Elena, encantada y enhorabuena por esta exposición tan bonita al aire libre, que todo el mundo pueda disfrutar. La Cuéntame un poquito cuál es el concepto de la galería y dónde estáis. Pues os cuento un poco. Eh, la fundadora es Inés Luca de Tena. ...y somos una galería que estamos en Madrid... ...tenemos un showroom en las cuatro torres de Madrid... ...que la vamos a inaugurar ahora a partir de septiembre... ...y nada, pues es un poco lo que veis... ...son artistas emergentes... ...y hacen, pues, tenemos diferentes artistas... ...pues figurativo, abstracto, geométrico... ...un poco variado para que haya varias opciones... ...entonces la, la ética del área es como... ...que el arte sea asequible para todo el mundo... ...entonces los precios son bastante asequibles... ...no somos una galería convencional en ese sentido. Bueno, la verdad que es muy bonita... ...y unos cuadros preciosos... ...y si nos quieres destacar alguno de ellos... Pues os puedo destacar, eh, Berta Solana, ella trabaja con óleo, o sea, es, es todo pintura, es sobre original, no es que parece, mucha gente nos dice que es fotografía o que es grabado, es todo original. Y ella trabaja mucho con estos, estas figuras como pues, muy minuciosas, muy detallistas, con un fondo abstracto detrás. Y, y luego también destacanitas Anita Suárez de Lezo, que es esta artista que trabaja con colás y con colás sobre espejo. Y ella trabaja con papeles, con diferentes tonos de, bueno, diferentes colores, diferentes tipos de papeles, papeles japoneses... ...para crear como esas estructuras que veis... ...y luego destaca también Javier Madrid... ...que él trabaja más como con, con pintura muy extracta, muy ...como muy, con mucha textura... A mí me encanta sí. línea era lateral... Sí, sí, lateral. Línea es, lateral. Que, es que sí. es mi preferida, me encanta... Desde, ...desde que llegaron con nosotros la primera vez... Es, ...me parece súper decorativo... ...súper elegante sobre todo... Y, y bueno, y ya, y ya, y bueno, pues que se de pierda de... este espacio abierto único, donde puede visitarlo? ¿Tenéis alguna página web para la persona sí, que esté en Madrid o esté en otro sitio que quieran visitarlo? Sí, es elarea.com Vale, pues muy fácil. Con H, con, que, H, H. con H, H. sí. Venga, pues enhorabuena, gracias Rocío por hacer nuestra, también esta presentación. Vamos a seguir con el mercadillo. Venga, vamos, que estamos deseando ver cosas novedosas, Rocío. Dime, Hablamos con Luis Aguilar. Bueno, venimos todos los años desde que empezó este popachi aquí en Guadalmina, en este enclave tan bonito y es que nos trae una firma normal que ellos mismos han creado, y es que es una maravilla, en tejido, en calidad, en diseño, bueno, nos encanta, de primer momento nos enamoró, y ya es lo que usamos, vamos, tanto el cámara como yo, bueno, Luis, <risa> es que es así, ¿no? Es que de cool cactus, eh... bueno, lleva a todo el mundo subiendo con la bolsita, digo, sí. ellos no fallan, ¿no? Lo ya no... Muy bien, encantado de volver a veros, que este año además ha sido un poco distinto, y bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí, y de repetir eso, esas sensaciones de con toda la gente que viene a vernos, y que bueno, que es una alegría sí. seguir viniendo y que la gente repita y renueve. Entonces, la verdad que encantadísimos de volver a estar aquí. Con esto del COVID, me sí. imagino que también habrá afectado de una manera u otra, sí. aunque hoy ya soy jóvenes y las redes sociales también, yo creo que la venta online ha funcionado bien, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido, bueno, al principio hubo un shock para todos, es normal, es que fue, ha sido muy, muy duro, pero luego, bueno, nosotros en la web hemos hecho mucho trabajo y estamos muy contentos con el funcionamiento de la web y luego, pues ahora en verano, siempre, además de la web, eh, con estos papás que tanto nos gustan, Volver a ver a gente que todos los años es aquí una alegría, la verdad. Así. Bueno, y qué Son las novedades, cuenta, porque siempre sí. hay algo nuevo. Así que sí, cuentan sí, este sí. año. Pues mira, este año lo que traemos es, bueno, respecto al año pasado, tenemos nueva colección de calzoncillos que lanzamos en Navidad y nueva colección de bañadores, como por ejemplo podéis ver aquí a nuestro Pulpo Pol, como siempre, cada uno con su nombre y su porqué. Y luego también hemos lanzado dentro de la colección de bañadores dos modelos que son colaboración con Mau, como por ejemplo podéis ver aquí nuestro mensaje en una botella con los botellines de Mau. Entonces, entonces, bueno, siempre hay que traer novedades y este año, aunque ha sido muy difícil la fabricación, claro, no, nos todo año, no hemos enseñado sí. cómo están hechos porque sí. yo quiero destacar que, por ejemplo, tiene su bolsillo, siempre. todas estas curiosidades que nos sí. encanta, porque luego donde te mete una llave, claro. ...donde te pone un móvil. Pues, pues mira, ya. nosotros lo que hacemos es el bañador primero la tela, que sé que es súper rápido, con diseños de estampado propio siempre. Luego buscamos siempre que los detalles sean súper, eh, bueno, cuidadosos. De cool cactus aquí en el cierre del cordón, doble pespunte verde como podéis ver aquí en los bolsillos. ...luego siempre el, la, las, lo iré, las etiquetas con el bolsillo de velcro... vale ...que siempre viene bien para guardar cualquier cosita... ...doble bolsillo lateral... ...y esto por si lo queréis, un colgador por si lo queréis colgar... Eh, ...para secarlo o lo que sea... ...muy importante también... Que cada bañador siempre va con su bolsita, ¿vale? Su bolsita de la misma tela, de la misma tela que el, calzo, el bañador, perdón. Entonces, bueno, pues esto que hace que aquí tú, tú llevas, o yo por lo menos llevo el, el, el móvil, la cartera, las llaves, te lo ibas a la playa, te lo ibas en tu bolsita o para el viaje, en lo que sea, y así, bueno, intentamos siempre a, aportar algo de valor en cada parte. Bueno, de verdad que sois es único. de verdad que me encanta, eh, estos diseños son preciosos y bueno, ¿de dónde podemos encontrar? Y la página, sí. para una vez que termine esto, que se vale solamente son dos días y venís una vez al año, así que ¿de dónde podemos encontrar? Bueno, pues sobre todo nosotros donde más funcionamos es en la web www.ecolcactus.com y ahí enviamos a toda España, Europa, América, o sea que claro, no que tenemos sea. puertas ahí y luego aquí estamos hasta las 9 de la noche, tanto hoy como mañana, o sea que encantados siempre de recibiros. Ah, está todo muy cool. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena. Nosotros, me de veros. Igualmente. Hasta luego. Bueno, la verdad es que es muy importante también protegernos eh, los ojos, protegernos la, la vista. Y hay que hacerlo con gafas buenas, claro que sí. Vamos a ver, Rocío, ¿dónde estamos ahora Mira, en este stand de gafas? Mirad qué ideales. Josi ¿eh? nos va a contar exactamente dónde están vendiendo, que acaban de abrir su primera tienda en Madrid. Pero sobre todo, que es que son un diseño Recioso. tipo vintage maravilloso. Que nos cuente Josi. Bueno, yo sí, encantada de saludarte y me gustaría pues, conocer un poquito más sobre esta firma, esta marca... ...y que nos cuentes pues, todas las características. Bueno, pues somos Frick Team y ahora como tienda somos el coleccionista de gafas... ...y hemos abierto hace poco una tienda en Erocity City, en Madrid, ya teníamos una en Serrano... ...y bueno, y tenemos, mmm, ya como veis, modelos maravillosos, desde modelos de pasta ancha muy vintage, muy, además muy divertidos para el verano, hasta gafas polarizadas, que se venden muy bien ahora, gafas infantiles. que conseguido unas gafas infantiles. Sí, sí, sí. Son muy bonitas. Y los cristales, que son cristales que nos protegen. Exactamente. No. Todas tienen protección normalizada de la Unión Europea eh, y ahí también eso tenemos unas que tienen también... en el gafas polarizadas que está polarizado que se lleva ahora mucho uh -huh. efecto espejo Hola, muchas gracias no, el no precio me el me precio que el es precio fantástico ah, bueno ahí lo tenemos ahí lo tenemos 25 Buenas euros, euros a 240 bueno, qué, anda, eh. bueno enhorabuena de verdad así que para que veas ¿eh? para que vea ponte gafas bueno. <risa> Les presento a ah, la jefa, Patricia Yopark, es la que lleva este mercadillo, lleva toda una vida eh, vendiendo y sabe perfectamente lo que nos gusta a todas. Hola Patricia. ¿Cómo estás? Jefa, la jefa. La jefa. Patricia, eres una mujer 10, 11, 12, 3, 14 y sí. sigo contando. eh Aquí está, aguantando el tipo que estaba un poquito pachuchilla hoy, sí. pero aquí está al pie del cañón. Bueno, aquí hay que trabajar y esto es lo que toca y aquí estamos. Como... ¿Qué cosas más bonitas tiene? Cuéntanos un poquito pues qué mira, has traído. Tenemos para esta... estos trajes tipo vintage. Que tenían un diseño parecido a las... Eh azafatas de, de Iberia de Elio Berheyer, ¿te acuerdas tú? De los años 60. Sí. Sí. Y el tejido, ¿no? Que el es tejido muy... es viscosa, súper agradable. No se es... arruga, no se arruga. No se arruga. Luego estamos con el, el, el boom del verano, que son los pareos y las curtas con el dibujo del hombre indio, que yo no sé qué influencer ha sido, pero vamos, ha roto moldes. <risa> Y luego, bueno, un poquito de kimonos, seda india, estos collares que hacemos nosotros, de, de cristal reciclado. esto? Vamos. Esto sí, hay cosas que sí. Estos son cristales reciclados con, con bronces de Mali y de Senegal y nosotros montamos. Uh -huh. Y bolsos de hechos en Tailandia, en fin, un poquitín de. Bonito, de todo. Y te tienes bolsos, complementos aquí de todo tipo. De todo tipo, bonito, abanicos, ahí, sí. mira, mira para la que se Ay, perdón. Esta mujer 10. ¿eh? Pues enhorabuena, de verdad, te dejamos Muchísimas que esté ahí a la sombrita y que te cuides mucho, que te veamos muchos años. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, tenemos una joven diseñadora, Megan, que ha diseñado estas cosas tan bonitas y exclusivas. Y además, no con cualquier tela, son telas africanas, nos lo cuenta Megan. Megan, muy buenos días, enhorabuena en primer lugar, porque me ha encantado todo lo que Muchas tiene. gracias, muchas gracias. Bueno, fíjate qué ropa más bonita y que tú la luces muy bien también, pero sí, yo creo que no puedes sentar bien a todas. Mujer, sí, ¿no? eso sí, <risa> se puede, se puede. ¿eh? Hay tallas de todas las tallas y sienta bien a todos. Es, todos son piezas únicas que no repito ninguna estampa. Ni una combinación de estampado, todo hecho a mano a, ahí en Madrid. Y cuando llevas eso, llevas una historia: telas africanas hecha con una americana y pieza única. Claro que la puedes combinar de muchas maneras. Sí, manera. sí, claro. Tienes el traje aquí, por ejemplo, sí. y puedes llevarlo como traje o. Uh -huh. eh, ¿Blazer con pantalón o pan, pantalón con camiseta uh -huh. blanca? Y bueno, cuéntame un poquito cómo te hiciste diseñadora, cómo fue crear estos diseños. Sí, sí de... bueno, eh, llevo algunos años trabajando ya en la moda. He trabajado en revistas de moda, en Vogue, en GQ eh, y luego en una productora. Y de allí. Estas telas me llaman mucho y digo voy a dedicarme a eso y aquí estoy, a ver si hay suerte. Tienes Ay, también, papá. tienes eh, también por internet, tienes sí, para que veamos más sí, porque me sí, imagino sí, que has traído sí. una pequeña recopilación claro, de tus sí. diseños, pero que seguro que tiene muchos más. Claro, como todos son piezas únicas, pues voy poco a poco sacando diseños, pero se puede ver en mi Instagram que es Brand, o también en la página web y voy sacando cosas cada, cada mes, cada dos meses. Pues enhorabuena, son muy, muy divertidos tu diseño, muy colorido y de verdad que nos ha encantado. Muchas gracias, enhorabuena. encantada. Y Sofía Tassara nos trae estos diseños tan bonitos, estas chaquetas, ropa brindada, como bueno, unos güeyes muy bonitos. Bueno, vamos a ver todo esto, lo que nos has traído, que tú misma no lo vas a contar. Pues mira, sí si traemos, tenemos dos cosas distintas: que estos son chaquetas que las compramos en París, son chaquetas tipo Rider, no son, de, son, bueno, parecen de cuero, pero no son de cuero, son 100% poliéster. Y luego tenemos estos kimonos antiguos. Vamos a, vamos a verlos. Estos son muy bonitos porque son todos antiguos, eh, seda 100%. Normalmente son casi todos de los años 40, 50, todos traídos de Japón. Y esto es lo que vendemos sí, así. Típico, vamos, son, son, preciosos. Preciosos. Son, son preciosos. Mira las mangas japonesas, mira que son muy bonitos todos. Y además muy fresquitos, mira esto es otro modelo. Y largos. Y Sí. Bueno, pues son preciosos. Son muy bonitos. Enhorabuena, que estoy tenido una cosa muy novedosa. Muchísimas gracias, gracias muy sí, amable.